el festival surge de esta colaboración que creo que es súper importante entre, entre artistas y, y empresa, o arte-ciencia, porque que para que haya una evolución es necesario integrar un artista en, en, en el equipo de trabajo de, de cualquier empresa, de cualquier centro de investigación y soñar tanto el artista como la tecnología en, en poder imitarse ¿no? mutuamente. ¿no? Hemos empezado a, como a crear unos puentes ¿no? entre artistas de collage y, y, y tecnología. El ejemplo claramente de, de Ed, el collagista de la inteligencia virtual que, que ha empezado a dar sus primeros pasos dentro de esta disciplina artística que es el collage. Bueno, Deep Learning es la técnica de Machine Learning que hemos hecho servir para hacer Es un proceso de entrenamiento, de un programa, y a las horas que el proceso de entrenamiento que hace es agafar unas imágenes reales y las, las aprende y después genera imágenes nuevas además que aprende. Y a las horas que hay un proceso de barreja natural de que estas imágenes cuando, cuando se genera las imágenes nuevas es al mes se un collage que una máquina podía hacer. el hacer cosas con las manos fue como una válvula de escape donde nosotros, a través del de, de arte y la creación, nos evadimos y creamos esos universos, esos paisajes, donde un poco mmm, pudimos resistir eh, pues, a, a la pandemia. Y un poco fue como el tema para los 20 artistas que han participado en, en esta exposición la Barcelona Deep College, de Collage. Ellos han trabajado también pues, estos tres temas, que son las manos, son la, la mirada y, y ese paisaje, donde evadirnos y tener un poco eh, nuestro sitio protegido, ¿eh? virtual, pero bueno, que nos ha ayudado. ¿no? Hay una especie de boom de interés por el eh, collage, creo que ha acrecentado mucho por las redes sociales y también un poco por la accesibilidad de la técnica, ¿no? o sea, porque al final es una técnica que impone muy poco porque a nadie le, le da miedo cortar y pegar cosas. ¿no? Esa, esa sencillez de la técnica que luego cuando estás trabajando con ella te das cuenta que no es cortar y pegar, lo importante. Lo importante es conectar eh, imágenes, ideas, la memoria, ir descubriendo pues en las formas eh, y en los colores eh, cosas interesantes. ¿no? Entonces, de repente ser capaz de unir todo eso, eh, yo creo que es muy estimulante. Eh, empezamos todos con los mismos ejercicios, el mismo material, las mismas limitaciones y siempre hay gente que es capaz de conectar esto de una manera súper diferente y lo ves que en tres ejercicios tiene un estilo súper peculiar y único, ¿no? Y, y se ve, ¿no? O sea, que se pueden hacer cosas muy diferentes. Sobre es un experimento para probar la, tecn la tecnología que nos servir a nuestra faena, la centres de supercomputación, en un entorno completamente nuevo, es una aventura muy interesante para nosotras, de probar todas estas faenas en un contexto también fuera de yo. Y ver quién resulta excepcional, son faenas muy potentes que manipulan imágenes a mucha potencia, pero no saben cómo se aplican en un entorno artístico, no? aquí en Rabuda pueden tener un público que no sigue no científico. Para mí eso es una parte muy interesante de projecte. proyecto. Pueden parar que este proceso en cualquier momento, este proceso que procesen que en nosaltres i y pueden dar a la máquina que en aquel momento trae un dibujo. Y pueden ver ahora cómo posteriormente analizar toda la evolución de los dibujos que han hecho. Y es un proceso muy interesante porque veus que comienza desde una cosa totalmente al azar, que ta casa a culo, a momentos en que comienzan a aparecer formas, después hay una fase donde se experimenta mal el color, para mal y manchas al culo. Y después, a la que comienzan a hacer Me agrada pensar la idea de que cada persona que hacía en estos programas crearía un, una personalidad diferente. Realmente ya una parte de automàtic, però pero después ha un proceso humano al final. Eh? La, la selección de las imágenes que se han hecho servir para el entrenamiento y después la selección de las imágenes de todas las que genera. Hay muchas que son muy dolentes i hemos seleccionat las que nos ha gustado más. Como más el algoritmo, menos local es aquesta visión. En cambio, los humanos son capaces de identificar formas, de eh, hacer abstracciones de manera que una máquina en principio no puede. Es la primera vez que participo en un festival en el que se han conectado conceptos tan dispares como el collage y la supertecnología, ¿no? o sea, porque normalmente sí que es verdad que somos como muy el mundo de, pues a lo mejor del arte, de ilustración, el diseño, el collage, ¿no? Que somos casi como una secta y de repente, o sea, conectarlo con estos conceptos ha sido como como muy emocionante, o sea, yo estaba muy expectante a lo que podía pasar en la Mesa Redonda porque, claro, o sea, veníamos de mundos tan distintos que parecía que iba a ser como, como difícil que encajaran, pero al final de la Mesa Redonda precisamente lo que ha pasado ha sido que nos hemos dado cuenta que estamos todos haciendo un poco lo mismo, ¿no? Con diferentes técnicas, con diferentes herramientas, pero un poco lo mismo, ¿no? Y con las mismas dudas, los mismos problemas de filosóficos y de planteamiento en el arte o en la tecnología. Los artistas de collage tenemos un punto de, de mediums, ¿no? O sea, somos como, como un puente entre, entre este mundo y, y el otro mundo paralelo la otra dimensión, ¿no? Cuando hacemos collage es un poco como cuando, cuando soñamos, ¿no? Que todo se desmorona, todas esas capas quedan una, una encima de la otra. Y es, para mí es, es un collage, ¿no? Esto también. Y lo que hacemos es esto, o sea, es de construir para volver a construir, ¿no? El colar se utiliza muchas veces como un método terapéutico, ¿no? Para contar cosas y luego, bueno, a nivel general, o sea, cualquier tipo de arte eh, lo que te permite precisamente es profundizar, ¿no?, las preguntas que te haces a ti mismo y en, y en lo que piensas y sientes. que está alrededor de, del centro pues, pues pueda venir aquí y pueda participar junto a los artistas que han diseñado una serie de, de talleres que puedan estar pues, con nosotros y creando, aprendiendo y ya fuera, fuera de sus casas y, y bueno, empezar un poco como, como otra vez a, a respirar. ¿no? Yo creo que la gente que se atraída por el collage, los que lo practicamos, los que nos gusta, o sea, ese primer impulso eh, es de sin sí, generalizar en exceso, pero sí que creo que es de un cierto tipo de gente que tiene un gusto por la nostalgia. Es rápido, es instantáneo y, y tiene ese punto, ese punto mágico. M agrada la idea de haber creado una, una mena personalidad artística que, no, que no, es, no es tal, es un programa al final, ¿no? pero que tiene un cierto estilo a la hora de hacer escolar, ¿no? y a la hora bueno, es, es característico y, y personal. Estoy muy contenta por el festival, eh, por esa conexión de conceptos, por el espacio que, es, que es, ha sido maravilloso visitar el super, la supercomputadora, y la gente yo creo que estaba muy contenta y, y se ha ido contenta.